Hola Virgo, bienvenido a tu lectura para las próximas dos semanas eh, Esto es para la gente Virgo de Sol o Ascendente Vamos a comenzar con una lectura general ¿sí? Veamos Bueno, lo primero que veo acá es un, eh, a ver, puede ser eh, que hay un tema emocional eh, o hayan secretos que de alguna manera eh, desestabilizan, eh, puede ser eh, tu parte monetaria, tu valor personal, tu relación estable, ¿sí? Eso es lo primero que se ve. Eh, anteriormente se ve que has, eh, has trabajado mucho en el asunto y que de alguna manera eh, en una te estás alejando de a poco de una situación o alguien se está alejando de ti de a poco porque esto, digamos, se ha hecho muy difícil, ¿sí? ha sido muy difícil de llevar. Eh, más adelante, digamos en estas dos semanas, se te ve con, un, con una energía de, de centrarte como en estudios superiores o buscar una relación eh, que sea más comprometida o buscar un trabajo más estable. ¿sí? Eh, acá aparece una eh, digamos una presencia de una mujer si eres una chica libre o sea virgo perdón habla de que eh, que estás digamos eh, con respecto al amor propio estás muy bien posicionada sabes lo que vales eh, sabes lo que quieres eh, si eres un chico virgo podría ser de que este alejamiento tenga que ver con una persona de tierra, sea Capricornio, um, Tauro o Virgo, o de una persona que en sí es muy segura de sí misma y un poco vanidosa, un poco orgullosa. La carta que te representa habla de que vas a estar con una energía te insisto, creo que vas a estar muy sensible, pero también vas a estar con una energía de, eh, de hacer cosas, de ir hacia adelante, eh, quizás vas a estar un, un, poco, mm, un, poco, mm, man, eh, un poco mandona, un poco mandón, eh, con poca paciencia, al menos eso se te ve, ¿sí? en tu entorno hay um, estás a la defensiva sí con tu entorno más cercano amigos, pareja o tus amigos o tu pareja de alguna manera están a la defensiva eh, o también hablan de que en tu entorno hay una realidad que tú no quieres ver sí eh, se te ve que hay un tema recurrente en ti, que vienes dándole vueltas hace mucho tiempo eh, que no le encuentras solución. Eh, acá un consejo, deja de plantearte preguntas eh, o de, deja de buscarle las cinco patas al gato. ¿sí? De, de todas maneras se vienen cambios, se, cambios inesperados, cambios externos a ti eh, se, se vienen movimientos, se vienen cosas, cosas nuevas, que tienen que ver básicamente con establecerse, con eh, quizás mejorar eh, la economía o la autoestima, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo va a estar el amor para la gente soltera. Bueno, hay, hay una energía de, de buscar, ¿sí? Como de, de buscar la pareja... O, o más bien de imponer que llegue para la gente soltera en realidad yo veo más bien encuentros casuales um, no veo nada estable eh, probablemente eh, si, si eres bueno Da, da lo mismo tu, eh, tu orientación sexual pero eh, te vas en, probablemente ese encuentro se deba con una persona que es bastante analítica eh, bastante centrado en el trabajo centrada en el trabajo um, que le gusta darse ciertos placeres y que por ahí es un poco cómodo um, yo veo encuentros casuales sí eh, no veo nada serio eh, que, creo que por ahí el, la, la actitud correcta habla de que un poco eh, dejes, por ejemplo, si estás buscando una, una relación estable es como que dejes de buscar dejes de eh, Sí, de buscar, de ir por eso. Eh, date tu tiempo, las cosas llevan solas, sí. Suena a cliché, pero pasa así. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasará para las próximas dos semanas para la gente, Leo, que tenga alguna relación estable, ¿vale? Dije Leo, es Virgo, perdón. en general yo veo que es una semana en que eh, como que vas, quieres cosas nuevas es como que, que quisieras renovar um, o cambiar la, la rutina de tu, re, de tu relación sí pero eh, eh, quieres como empezar desde cero pero no tienes definido cómo eh, también puedes Puedes estar pensando, eh, es, es como que te vas a cuestionar, ¿es la persona indicada para mí? Eh, incluso, eh, si está no, no veo una crisis, pero si pasaras por una crisis, eh, es como que dices, bueno, ¿sigo o no sigo con esta persona? Cuidado con tomar eh, decisiones sin pensar, ¿sí?, la actitud correcta, veamos, habla de que, bueno, un poco lo que venía diciendo, tómate tu tiempo, no actúes de forma precipitada, eh, si quieres renovar esto está muy bien, pero, eh, veo acá que es como, recuerda que estás en pareja, si quieres renovar tu pareja, consultalo con tu pareja. No quieras hacer una renovación eh, por las tuyas o pensando solamente en tus intereses, ¿sí? Recuerda que estás en pareja y tienes que consultarle a la otra persona, ¿qué le parece? ¿Sí? Y ahora vamos a ver el tema del trabajo para las próximas dos semanas para la gente de Virgo. mira si bien es cierto que te puedes sentir eh, bien o segura o estable en tu trabajo, pueden, eh, puedes sentir que ya no estás tan comprometido o comprometida con ese trabajo, eh, que de a poco como que mentalmente esto te está agotando, ¿sí? cuidado con lo que se dice o lo que quién te comunica sí, porque se ve como que hay muchas como que hablan detrás tuyo hay cosas que no te están contando sí. el acá en la actitud correcta habla de que si realmente eh, por ejemplo um, yo recomendaría, no te vuelvo a decir, no, no tomar una decisión precipitada y que eh, replantees tu compromiso o qué es lo que esperas de tu trabajo. ¿sí? Si esperas, eh, por ejemplo, eh, algo nuevo, bueno, quizás sea, sea hora de buscar otro, otro trabajo. Eh, si, si esperas eh, una, un... Eh, ascender un, un aumento de sueldo, buscar la, la forma, ¿sí? Pero ver sobre todo cómo está tu relación, tu compromiso con respecto a tu trabajo. Eh, si preguntas si vas a encontrar trabajo en estas dos semanas, no, no lo veo así. ¿sí? Primero tienes que, de, tienes que terminar um, energéticamente con un trabajo anterior, ¿sí? Y cuidado eh, si, por ejemplo, te dicen, um, te dicen, por ejemplo, eh, vas a ganar esto, cuidado con lo que te dicen, porque puede ser engañoso. Y con esto, vamos a ir al consejo de las, del oráculo. oráculo. Para la gente de Virgo. Bueno, tu carta, tu carta de consejo para las dos semanas que vienen es fachada. Veamos ¿qué dice fachada? Dice, um, dice, esta energía proporciona confort personal, así como una profunda necesidad de descubrir cuál es tu verdadero yo. En ella también están representados los valores terrenales y el cuidado de los demás. Separarnos de nuestros sentimientos puede ser eh, o puede suponer todo un desafío. Vuelve a ser a quién eres y replanteate tu viaje la frase de de la carta dice esto no es lo que soy um, y dice también si tus relaciones no te producen satisfacción tal vez se deba a que tratas de relacionarte con los demás motivado con un falso sentido del deber renuncia a hacer todo lo que no eres ¿Sí? así que bueno con este consejo Mm, doy por terminar la lectura para estas dos semanas para la gente de Virgo. Um, te invito a que, si te gustó el video, les des like, te suscribas al canal para que, para que también eh, puedas enterarte de cuando subo videos o cuando hago vivos. Y eh, bueno, te deseo un, un, una feliz, felices dos semanas. Y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por estar.